Vamos a analizar este caso. Fíjense esta persona que tiene un despido en el 2015. Fecha del laudo, se fue a juicio. Ganó el juicio. El primero de febrero del 2022. Salario del demandante. Es decir, él decía, hizo constar que ganaba 316.66 pesos diarios. Fecha del último día del mes actual, 31 de marzo. Se lo pagaron apenas ahorita. Salario de 15 meses, 142.497 pesos. Interés mensual del 2% por los otros 15 meses. Es decir, recordarles que en el primer año son salarios caídos. Tengo la obligación de, pagar, de pagarle salarios por un año. Pasando el, el segundo año del laudo, es decir, al otro, solamente me van a generar un 2% de interés del salario. Esto lo reformaron en el 2014, con la llegada del presidente Rica Peña Nieto, entre algunas reformas que hizo a la Ley General del Trabajo, fue esta. Antes, yo conocí una persona que le ganó ahí a Cooperativa Pascual una linda, una linda. este en este caso, una linda indemnización de 15 años de sueldos caídos. 15 años de sueldos caídos. 15 años. Muchisísimo dinero, ¿no? ¿Qué decían? Hay momentos en que los patrones no pueden responder ante ello. Es más, ni vendiendo toda la empresa le pueden llegar a pagar al trabajador. ¿Qué dijo en esta reforma? Bueno, el primer año del laudo se le pagan los salarios caídos. Pasando de este año se le paga un interés de esos salarios caídos. ¿Ok? Esta persona ganó el juicio. En la liquidación comprende los conceptos que a continuación se mencionan. Aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, días laborados, alguna otra prestación extra ilegal, prima de antigüedad, indemnización constitucional y los salarios caídos en caso que ganara la demanda, que la ganó. Bueno, pues indemnización y prima de antigüedad, de antigüedad 82.784. Salarios caídos a partir del 9 de diciembre de 2015 al 9 de diciembre, en este caso al mes de diciembre del 2016. 115.580. Estos son salarios caídos. ¿Ok? Voy a borrar esto porque no me acuerdo por qué se lo puso. Perfecto. Los otros, bueno, salarios caídos del 10 al 31 de diciembre de 2016 y los intereses del 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y la suma de todo me da un bonito, un bonito cálculo de 380 mil pesos para esta persona con un peso, punto 63 para esta persona que ganó el laudo a su favor desde el 2015 que se demandó, que se, bueno en este caso se despidió de manera injustificada esta persona sí me ganó el laudo y bueno hay que restarle los pagos pro, por proporcionales ahorita vamos a ver de dónde salen esos 501 pesos con 15 centavos y pagos por retiro, $23,897.30. Un total de $355,603 pesos, los cuales yo tengo que pagarle. Al fisco, al SAT, le tengo que pagar estas cantidades. ¿Correcto? Esto va para el SAT, no es para el trabajador. ¿Ok? ¿Cómo se hizo este cálculo? Bueno, pues aquí lo tenemos en toda esta, esta fórmula. Pero antes de seguir con ello, me gustaría, me gustaría escuchar si tienen alguna pregunta hasta aquí, por favor. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Por favor, si tienen alguna pregunta, háganmela saber en la, en la, eh, en el chat. ¿Ok? O mediante audio, como ustedes prefieran. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Voy a hacer una parada. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Berta, no. Perfecto. ¿Alguien más? Gaby, no. Ok. Perdón, me conecté 10 minutos tarde. ¿Cuál es tu nombre? Ok. <ríe> Gracias, Ricardo. Creo que no me presenté. Más bien no, no, no me presenté con todos ustedes, discúlpenme, como que lo hice muy atrabancado, nada estamos tres y de repente se empezaron a llegar. Bueno, mi nombre es Carlos Antonio Rodríguez Aranda, mis redes sociales me pueden buscar como Antonio Aranda, es mi nombre más bien artístico, no mi nombre completo es Carlos Antonio Rodríguez Aranda. Soy egresado del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela, bueno, de la Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad de PEPA como contador público. Recordarles que en el caso del Politécnico no somos licenciados, pero tampoco somos técnicos en contabilidad. Somos contadores públicos. Eh, <ríe> o sea, qué, qué extraño, ¿no? Recordarles que el Instituto Politécnico Nacional lo hizo en su momento Lázaro Cárdenas, eh, con la intención eh, estaba, todavía le tocó parte de la Segunda Guerra Mundial. Eh, y una de las intenciones, necesitábamos muchos técnicos de forma rápida, rápida, buenos técnicos, de buena institución, de calidad que se fueran unos a Estados Unidos, unos de manera interna, el Producto Interno Bruto después de esos años empezó a crecer impresionante, llegamos a tener el 8.9% de Producto Interno Bruto, para esto lean a José Luis Rodríguez con la Tragicomedia Mexicana, así se llama un libro, lo recomiendo, la Tragicomedia Mexicana abarca de 1920, eh, con este autor, hasta el gobierno de Vicente Fox, son, me parece que cuatro tomos, es muy buena, muy divertida. Si no te gusta leer, te juro que te vas a enamorar de este libro, lo vas a saborear. Eh, eh, es, es una manera muy, muy, muy buena de cómo cuenta la historia de México. Bueno, eh, ¿por qué digo del Politécnico? Salimos del Politécnico y, bueno, pues ahí salen contadores públicos, no salen licenciados, aunque nos dan una licencia. ¿Cómo nos dan una licencia? Bueno, tenemos una cédula profesional, ¿no? Una cédula profesional con la cual podemos firmar estados financieros. Bueno, pues ahí estudiamos como contador público, la Escuela Superior de Comercio y Administración, esto Politécnico Nacional, la unidad TEPEPA. Recuerden que hay dos unidades, la, la unidad que está en TPEPA y la de Santo Tomás el Casco, como le llaman. Eh, también tengo estudios por la Universidad Nacional Autónoma de México en la licenciatura en Derecho. No me he titulado, les voy a ser sincero, y ya cada vez veo más lejana la titulación en Derecho eh, tengo un problema con una materia por ahí, filosofía, filosofía de, de, de derecho. le voy a ser sincero, filosofía me ha costado mucho porque es una materia a la cual te tienes que sentar, aquí tengo un jardín hermoso, me podría sentar, estar leyendo, pero también debo decir que tienes que tener muchísimo tiempo. Eh, por otra parte, estudio en la licenciatura en gestión de Pymes en la Universidad Abierta y a Distancia de la Secretaría de Educación Pública y actualmente eh, ya casi acabamos este, me fue más rápida acabar la maestría, ¿no? Ya casi acabamos la, la maestría en impuestos. Y bueno, pues tengo también por ahí un diplomado en propiedad intelectual por parte de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. También en el caso de INEGI, eh, tengo algunas eh, diplomados como es en el mapa digital, en DENUE eh, y eh, en CIAN. En CIAN también este, este tipo de cosas las, las, las manejo. Eh, y bueno, pues esa es mi currícula, sean bienvenidos a este curso y, y bueno, pues eh, en, en otra etapa soy eh, aún todavía eh, la persona que revisa la parte de la capacitación aquí en Census Capacitación y bueno, pues quedo a sus órdenes, mi estimado Ricardo, no me presenté desde hace rato, algunos ya me conocen que veo que se han conectado por aquí, ¿vale? Eh, por aquí, Ricardo, me dice: Una vez un abogado me comentó que no debería dar de baja al personal hasta después de 15 días. ¿Sabrás por qué? Bueno, comentarte, y esto lo mencionó apenas en una charla mi estimado Benjamín Álvarez Ferman, el cual tiene buenos libros por ahí, de, este, de la NOM 35, tenemos uno ahí en librería Census, pero mencionaba antes de. Está hablando de una jurisprudencia antes de 1999, mencionaba que no se podía dar de baja. Al, ...al personal hasta que eh, llegara el laudo, es decir, hasta que acabara el, el, el juicio. Sin embargo, por ahí del 2000 y tanto, se reformó la jurisprudencia, bueno, tiraron esta jurisprudencia y viene otra época, otra época, y en esta nueva época hay una nueva jurisprudencia que dice que el trabajador, en el momento en que se dé eh, por terminada la relación en independencia, si va a exigir o no exigir derechos se puede dar de baja en ese momento. La recomendación de nuestro abogado laboralista, eh, mi estimado Benjamín Álvarez Perman, fue que lo puedes hacer en el momento en que se, se rescinda el contrato, para ti, ¿no? Si en el momento se despidió, en el momento ya se acabó, en ese momento se da de baja. ¿Por qué también algunos abogados te decían que no? Porque para que procediera el laudo, para que procediera la defensa y para que fuera de buena fe tenías que tener al trabajador dado de alta en el, en el imss. Eh, sin embargo, para términos de órganos jurisdiccionales, en el caso de, de la junta de conciliación y arbitraje, ya no es necesario. Ya no es necesario. Quedó, quedó, quedó atrás. Ya no, ya no con ello ya no constituye una mala o buena fe. No. Eso en independencia. Eso, palabras del experto, ¿no? De Benjamín. Y bueno, lo que hemos leído y también vivo con ese criterio, ya no tienes que dejarlo el tiempo que decía. ¿no? Ya en el momento en que acreditas que hay una este terminación de la relación laboral, pues en ese momento adiós se llamaba, ¿no? Tú te manejas en Quintana Roo, bueno, re, eh, recuerda que ya la Junta de Conciliación y Arbitraje a nivel eh, nacional se ha homologado en algunos criterios o en muchos criterios, ¿no? Sin embargo eh, eso fue manejado hace años, hoy en día hay nueva época y nueva jurisprudencia y dice que ya no, ¿ok? Término procesal les digo, yo no, les soy sincero, lo más cercano que he estado en una Junta de Conciliación de Arbitraje y espero nunca estar, ha sido cuando paso, ¿no? Ahí por el Catepec, que hice algo así, ¿no? hola, ¿qué tal? O cuando ahí, Ferman, este, lo saludo, pero fuera de ahí, no he estado nunca este, sentado en la Junta de Conciliación de Arbitraje, ni como patrón, ni como. Ah, como trabajador, sí, como trabajador nada más para firmar en aquella vez en voy Fuera de ahí, no, no, no llevo casos procesales, ni es de mi interés porque no tengo eh, licencia como abogado. Tengo estudios, no licencia. En el caso de Juan Pérez, si estaba de fiesta tres días, ¿lo pudo dar de baja al cuarto día directo sin consecuencias? ¿Sí? ¿Sí? Ya se le avisó a la Junta de Conciliación Arbitraje, ya se le eh, avisó a la esposa, ya nos firmó un documento, ya tenemos todas las pruebas documentales, bueno, pues se la llevamos a la Junta de Conciliación. Oye, Juan Pérez no regresó, anda de borrachina ya en, en, en la cantina. Listo, procede la rescisión de contrato. Adiós IMSS. ¿no? Por el tema de cuotas de seguro de seguridad social que te sigan cobrando, ¿no? Okay. Bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo. Fecha de ingreso 16, 18 de junio del 2022, del 2002. Fecha de baja 31 de marzo del 2022. Vacaciones 18 días tiene de vacaciones. Prima vacacional solamente tiene el mínimo de ley, 25 días de aguinaldo, 15 días, no le damos más prestación. Salario diario, 316.66. Salario diario integrado laboral, 316.66. No le doy otro tipo de prestación, ni bonos, ni nada. Ok. Antigüedad, entonces, tiene 19 años con nueve meses. Derecho a prima de antigüedad. ¿Tiene derecho a la prima de antigüedad? Pregunta. ¿Tiene derecho a la prima de antigüedad? Sí, Gaby. Es correcto. Sí tiene derecho. Sí tiene derecho porque ya ha pasado 15 años de eh, estar en este trabajo. Bueno, pues el tope de salario de la prima, 316. Último salario ordinario y ahorita vamos a, a saber por qué como el último salario ordinario. 9,499. Ahora, vamos a empezar a hacer el cálculo. Pero antes de hacer el cálculo, vamos a necesitar comprender lo que viene en el artículo 93. Vámonos recio. Bueno, recuerden, el artículo 93, en el título cuarto, eh, capítulo primero, nos habla sobre, perdón, título cuarto, es personas físicas, capítulo primero empieza en el 94. Nos habla sobre los ingresos exentos de las personas físicas, ingresos exentos de las personas físicas físicas si y nos dice, no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. Las prestaciones distintas del salario que reciban los trabajadores del salario mínimo general para una o varias áreas geográficas. Coma, calculadas sobre la base de dicho salario, cuando no excedan de los mínimos señalados por la legislación laboral. Coma, así como las remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario, o de prestación de servicios que se realicen en los días de descanso, sin disfrutar de otros en sustitución. Hasta el límite establecido en la legislación laboral. Coma, que perciban dichos trabajadores. Tratándose de los demás trabajadores, el 50% de las remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario, o de la prestación de servicios que se realicen en los días de descanso, sin disfrutar de otros en sustitución. Que no exceda el límite previsto en la legislación laboral. Y sin que esta exención exceda del equivalente de cinco veces el salario mínimo general del área geográfica del trabajador por cada semana de servicio. Ojo, hay términos que está manejando aquí. Uno es, exceda del equivalente de cinco veces el salario mínimo. ¿Qué salario mínimo? A ver, ¿salario mínimo? ¿Por qué me hablan de más a veces? Bueno, para términos, todo lo que vean, que no tenga que ver con la Ley Federal de Trabajo. Saco a la Ley Federal de Trabajo. Todo lo que, lo que vean, en ley de impuestos sobre la renta, en, alguna, en algún reglamento de tránsito, en algún reglamento, en algún alguna otra ley, que diga salario mínimo, siempre, siempre de los siempre se va a referir a UMA, no sé por qué los legisladores no han cambiado todas estas disposiciones pero siempre que las leyes, que no sea la ley federal del trabajo, es alagulado todas estas que se refieran a salario diario, se van a referir a la unidad de medida y actualización lo que conocemos desde el 2014 como UMA ¿Ok? Hasta ahí Dice. Por el excedente de las prestaciones exceptuadas del pago del impuesto a que se refiere la fracción anterior, se pagará el impuesto en los términos de este título. Perfecto. Las indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedades, las que nos paga el Seguro Social, por ejemplo, que se concedan en acuerdo a las leyes, la ley de, en este caso, ins por contratos colectivos de trabajo o por contratos ley. Esos están exentos los percibidos con motivo de subsidios por incapacidad, becas educacionales para los trabajadores o sus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas, y otras prestaciones de previsión social de naturaleza análoga, que se concedan de manera general de acuerdo con las leyes o por contratos de trabajo, de trabajo. Ojo, para los efectos de esta ley se consideran previsión social las erogaciones efectuadas que tengan por objeto satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras, así como el otorgar beneficios a favor de los trabajadores o de los socios o miembros de las sociedades cooperativas tendientes a su superación física social, económica o cultural, que les permitan el mejoramiento en su calidad de vida y en la de su familia en ningún caso se considera previsión social a las erogaciones efectuadas a favor de personas que no tengan el carácter de trabajadores o de socios o miembros de sociedades cooperativas, es decir so socios de, de anónimas, no sociedad civil, no. no, ellos no entran, ¿a qué se refiere este pedacito? Bueno, yo como patrón le doy boletos de teatro a, mis, a mi persona, los compro y se los doy como una parte para acrecentar, bueno, pues su, su bagaje cultural. ¿Esto eh, me es deducible? La respuesta es sí, porque es una prestación. Ahora, no me es deducible al 100%. Artículo 30, me estoy metiendo en otra cosa que no es esto. Artículo 30... Perdón, artículo 28, fracción 30 de la ley de impuestos sobre la renta nos dice que ahí nos habla de los no deducibles. Y en su fracción 30 nos dice que aquello que sea para el trabajador un ingreso exento será únicamente deducible el 47%. O en su caso el 53% siempre y cuando en el siguiente año se den las mismas prestaciones y no disminuyan. Ajá. Para términos del patrón, solamente va a poder una parte. Para términos del trabajador, es un ingreso completamente exento. Déjenme les digo que hay empresas que proporcionan mucho este tipo de cosas. Ahora bien, si tú a, una, a un empleado le das este tipo de prestaciones, eso también forma parte de su salario. Las prestaciones que le puedas llegar a otorgar, prestaciones de sociales, también van a formar parte de su salario en caso de que los tenga, ¿ok? Ahora bien, los provenientes de caja de ahorro de trabajadores y de fondos de ahorros establecidos por las empresas para sus trabajadores, cuando reúnan los requisitos de deducibilidad del título 2 de esta ley, o en su caso, del presente título. Habla de personas morales, ¿ok? Estamos hablando con contadores, entonces no hay bronca. Aquí viene lo bueno. Los que obtengan las personas que han estado sujetas a una relación laboral en el momento de su separación, por concepto de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos, así como los obtenidos con cargo a la subcuenta del seguro de retiro la subcuenta de retiro, sensatía tiene edad avanzada y vejez, previstas en la ley de seguridad social y los que obtengan los trabajadores al servicio del Estado, con cargo a la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro, (AFOR), previstas en la ley del Instituto de Seguridad Social y Servicios Social de los Trabajadores de Estado, y los que obtengan por concepto del beneficio previsto en la ley de pensión universal, hasta por el equivalente a 90 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente por cada año de servicio o de contribución en el caso de la subcuenta del seguro de retiro. De la subcuenta de retiro, si se tiene de edad avanzada, IVG o de la cuenta individual del sistema de ahorro del retiro. Los años de servicio serán los que se hubieran considerado para el cálculo de los conceptos mencionados. Toda fracción de más de seis meses se considerará un año completo. Por el excedente, se pagará el impuesto en los términos de este título. ¿Ok? Tal vez estas palabras no suenen, eh, Ahorita no nos hagan como eco. Pero cuando empiece el cálculo, vamos a retomar palabras de aquí. ¿Ok? Recordarles, cada vez que nos habla de salarios mínimos, eso es para términos laborales. Para términos de eh, impuestos, para términos de multas, para términos de otras cuestiones, siempre va a ser la UMA. ¿Ok? No lo olviden, porque si no, vamos a hacer... este a confundirlos si y vamos a andar calculando finiquitos o liquidaciones o excepciones perdón, excepciones con base en qué? en un eh, salario diario cuando es en la UMA. ahora bien recordarte que los trabajadores se encuentran en el capítulo 1 en el caso para eh, sueldos y salarios menciona que se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral incluyendo la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y las prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación de la relación laboral. Ahora bien, cuando se obtengan ingresos por conceptos de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos por separación, se calculará el impuesto anual conforme a la siguiente regla. De total de percepciones por este concepto, se separa una cantidad igual a la del último sueldo mensual ordinario. Ah, ¿ya te diste cuenta por qué te puse el sueldo mensual ordinario? Porque ese dato, ¿para qué lo queríamos? Ah, ahorita vamos a ver. La cual se sumará a los demás ingresos por los que se deba pagar el impuesto en el año de calendario en que se trate. Y se calculará en los términos de este título. El impuesto correspondiente a dichos ingresos. Cuando el total de las percepciones sea inferior al último sueldo mensual ordinario, estas se sumarán en su totalidad a los demás ingresos por los que se deba pagar el impuesto y no se ap aplicará la fracción 2 de este artículo. Ahorita vamos a ver a qué nos estamos refiriendo. Al total de percepciones por este concepto se restará una cantidad igual a la última del sueldo mensual ordinario. Y al resultado se le aplicará la tasa que corresponde al impuesto que señala la fracción anterior. El impuesto que resulte se sumará al calculado conforme a la fracción que antecede. La tasa que refiere la fracción 2 que antecede se calculará dividiendo el impuesto señalado en la fracción primera anterior entre la cantidad a la cual se le aplicó la tarifa del 152 de esta ley el cociente, así obtenido, se multiplica por 100 y el producto se expresa en por ciento. Ok, ¿a qué se está refiriendo? Y hasta ahí nos paramos aquí. Vamos de regreso a la hoja. Ahora, saquemos la parte proporcional. ¿Qué le corresponden vacaciones? ¿Cómo sacó estas vacaciones esta persona? Nos dijo lo siguiente. Tengo un salario diario y tengo 12.54 de vacaciones. ¿Cómo sacó este 12.54? ¿No que tenía 18 días? Sí. ¿Pero cuándo me renuncia? Me renuncia el 3 de marzo. ¿Cuándo cumplía un año? Cumplía un año hasta el 18 de junio del 2022. Entonces le toca una proporción de vacaciones, ¿correcto? ¿Qué va a hacer? Voy a dividir entonces la proporción de vacaciones de estos 12.54, que son los 16 que le corresponden, los 16 entre los 286. Los 16 son 16 años los que está teniendo entre los 286 días. ¿Ok? Por ahí me hicieron una pregunta. Ay, perdónenme, perdónenme. Pensé que sí se visualizaba el Excel. Gracias. Avísenme cuando no se visualice. Vuelvo y regreso rapidísimo. ¿Qué nos dice? Prima vacaciones. El salario diario por las vacaciones que me corresponden. Ahora bien, no tiene el año completo. ¿Por qué? El año completo lo cumplía el 18 de junio del 2022. Por consecuencia, le toca una parte proporcional que son estos 286 días, ¿Ok? Los cuales se van a multiplicar por esta cantidad de 286 días, lo que corresponde a los 16 días, y me está dando 12.54. ¿Ok? Vale. Bien. Prima vacacional. La prima vacacional es la multiplicación que le estoy dando de vacaciones por el 25%. ¿Ok? Aguinaldo. ¿Cómo saco el aguinaldo? Bien, me dice aquí que son 15 días. ¿Cuántos días tenía trabajando a la fecha del el cual se va? ¿No? tenía del primero de enero del 2022 al 31 de marzo del 2022 me dan igual a 90 días ¿Ok? Vamos a sacar entonces el factor que habíamos sacado anteriormente, si quisiéramos sacarlo sería de esta forma, hablaríamos entonces que 15 es igual a 365 días entonces si por consecuencia X es igual a 90 ¿Correcto? Y entonces diríamos 365 días entre 15, porque si está multiplicando pasa dividiendo, ¿correcto? Perdón, 365 entre, no, son 15 días entre 365, ¿ok? Este factor es multiplicado entonces por 90. ¿Cuánto nos da? 3.70. Y 3.70 lo vamos a multiplicar por 316. Nos da igual a 1.171. Vamos a redondearlo. Listo. 1.171.21. Que es lo mismito que está apareciendo acá. ¿Correcto? Seguimos entonces. 15 días igual a 365. Está multiplicando, pasa dividendo. Y entonces multiplico lo que haya salido por los 90 días. ¿90 días de cuándo? Primero de enero hasta el 31, hasta la fecha de su baja. 31 de marzo. 90 días, 90 días multiplicado por el salario diario integrado, el salario laboral, me da, pues, estos 1.171.21. ¿Ok? Bien. Proporcionales ya no le corresponde nada. ¿De acuerdo? Vacaciones, prima vacacional... Vacaciones pendientes 2021 las habías disfrutado la prima vacacional ya está y el aguinaldo, ¿ok? Me da una suma de 6.133. Ahora bien, indemnización de tres meses aquí sí procede. ¿Qué va a pasar? Son los 90 días que me marca en su caso la ley federal del trabajo por eh, pues el salario diario que tiene el salario integrado laboral, ¿ok? ¿Dónde vemos esto? Nos dice, denme un segundo para ponerles la pantalla. Ahí está. Me dice por aquí, el trabajador podrá solicitar ante la autoridad conciliadora o ante el tribunal si no existe arreglo conciliatorio que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba o que se le indemnice con el importe de tres meses del salario a razón del que corresponda a la fecha en que realice el pago, observando previamente las disposiciones relativas al procedimiento de conciliación previsto en el 684A y subsiguientes. Bueno, no se llegó a la regla. Por consecuencia, me tocan los 90 días. ¿Ok?